enmarcar un poco cómo funcionó el EFI este año y después bueno ya darle la palabra este, a los chiquilines para que bueno, puedan hacer este, aportar todo lo que todo lo que les parezca eh, un poco esto lo, ayer en la reunión que tuvimos con con el equipo docente un poco veíamos haciendo una evaluación del año este nos armamos una estructura una estructura como eh, para poder presentarles hoy este entonces Sí, rápidamente. El EFI este año funcionó de dos formas diferentes, en el primer semestre y en el segundo. En el primer semestre este, estaba articulado con la asignatura, con la unidad curricular Juegos y Prácticas Lúdicas. Entonces, eso lo que generaba era un anclaje a nivel de la enseñanza bien fuerte. Entonces, un primer semestre en el cual eh, extensión y enseñanza se articularon más, más fuertemente. Y un segundo semestre en el cual... Como ya la unidad curricular no se dictaba en esta segunda parte del año, lo que hicimos fue este, armar un grupo de estudio ¿tá? que trabajamos en cuatro ejes, infancia, juego, gubernamentalidad y espacio público, y con una bibliografía particular en relación a cada uno de esos ejes, este, que estaba asociado a la investigación que estamos desarrollando en el barrio. Este, y a su vez, un espacio de práctica. Entonces, un primer semestre en el cual extensión y enseñanza se articularon, como, con más preponderancia y un segundo semestre en el cual investigación y extensión estuvieron más, más asociados. Pero de todas formas las, las, las tres funciones ¿no? este, se articulaban ahí. Este, un poco eso fue la estructura. Después teníamos otras cosas para, para comentar, pero capaz que las la dejamos para después, incluso algunos obstáculos en función a la, también de las cosas que, que se preguntaban. Este, pero bueno, pasar a... A que comenten, cuenten este, un poco la experiencia de, que han tenido. ¿Pasamos para acá? Está, eh, estábamos divididos en diferentes barrios de Villa García y Punta de Rieles. Ahí me tocó La Rinconada, o sea, elegí estar en La Rinconada, que era el barrio más lejano, se podría decir. Sí. Este, y como que la idea ahí es... Generar en esto del espacio público, hay un lugar plaza, como generar que ese lugar se, se, ¿cómo es? se construya de verdad y que, la, que, la, que la, la comunidad o que el barrio en sí tenga ese, ese punto o ese espacio como suyo y público en esto de la identidad y de, y de pensar la comunidad toda, ¿no? Y lo que hacíamos era, te explico un poco la dinámica, llegamos al barrio, son unas cuantas cuadras para desde la ruta 8 hacia adentro, íbamos a la rinconada y lo que sucede ahí es que, está, que son varios barrios en un mismo predio. Es decir, tenemos, o sea, en el mismo predio no, pero muy cerca uno de los otros. Tenemos la rinconada que era como el, el barrio más identificado, más antiguo se podría decir, junto con el Monarca, que están separados, uno muy cerca de la ruta, otro más, profundamente, o sea, más adentro. La plaza está en el Monarca, y entre esos dos barrios hay otro barrio que se llama San Jorge, ¿eh? ¿Cómo? Don Márquez. Nunca le, nunca le saqué el nombre. Don Márquez. <risa> este, y tal, lo que hacíamos era ir a la Rinconada, hacer la, la recorrida por la Rinconada, que hace años se viene haciendo, capaz que también puedo hablar un poco más de eso. Este juntar a los burises y con, con esos chiquines que se quieren arrimar íbamos a la plaza, pero la rinconada era en, el, en la, la rinconada la recorrida era la rinconada y no en Don Márquez o en el Monarca sino que una vez que llegamos al Monarca los que sábado a sábado iban yendo, eran partícipes del proyecto que hace años estaba consolidado, se arrimaban y, y cuando llegamos ahí la propuesta era esto de la práctica lúdica Generar el espacio de, de dar lugar a la práctica y no, y no una dinámica de poner una, una propuesta estructurada, sino llevar como una planificación previa y, y lo que se dé ahí que se practique y se, se genere ahí. que tal? Que una de las dificultades que tuvimos, no sé si quienes podría ir hablando bien de que nos pasó un día, un sábado, que llevamos una propuesta como estructurada y en realidad el proyecto como que no, no tiene esa dinámica. Entonces, llegamos un sábado de una, de una propuesta de rugby, un deporte, como pensar la educación física y la clase de educación física en, el, en la plaza o en el proyecto de extensión, en la comunidad, en el barrio, que no tiene esa dinámica, que, que cuando vamos ahí nos llevamos, llevamos la educación física pero no la clase institucionalizada o la, la educación formal sino que llevamos otra cosa que es educación física pero tampoco está tan claro cuando vamos ahí y tal y esto de pensar llevar una clase de rugby con los gurises llevamos pelotas para que manipularan pelotas como el contenido de la educación física llevarlo a la plaza generó cosas que nada que ver porque tal a los gurises no, no les gustó la propuesta eh, la propuesta no no se, se quería llevar adelante y era como forzoso porque en realidad el lugar no se le estaba dando la propuesta sino era otra cosa lo que surgía ahí y está a pensar eso que cuando vamos a hacer extensión no querer llevar forzosamente la enseñanza o o, o la educación física desde el ámbito institucionalizado formal sino Ah, dejar que surja lo que, lo que surge en la extensión. Buenísimo. Algo que me sucedió a mí, ¿no? Yo participé de los dos espacios que Martín explicaba, ¿no? Y lo que pude ver, estando en, en el primer tiempo, en esa extensión de enseñanza, es como articular lo que aprendíamos en ese tiempo que teníamos clase y poder llevarlo a esa práctica capaz algo más informal, ¿no? Y no tan de enseñarles algo a ellos, sino que se podía ver cómo esos conocimientos que adquiríamos se podían transmitir a ellos. Y es un poco el, el principio de la, extens la extensión, ¿no? Que el conocimiento aca académico pueda ser tra transmitido también a la sociedad y que no nos quede a nosotros sol solamente. Fue algo que, que pude ver cuando íbamos y que al participar y, y a ir aprendiendo más era una herramienta para cada día sábado que íbamos utilizarla con ellos y ver cómo ese conocimiento influía en ellos y los podía hacer a actuar de, de diferentes formas y articulando, ¿no? sin que sea algo formal, pero se podía ver diferentes cosas que aprendíamos y se podían ir plasmando ahí. Y ahora, en el segundo tiempo, como no está tan marcado lo de la enseñanza en sí, pero sí podemos ver cómo se relacionan diferentes conocimientos a ese proyecto de investigación y ver cómo podemos nosotros ser un, una herramienta más, junto con, con las personas que viven ahí, para que los niños puedan seguir participando, y ellos puedan tener ese espacio de juego, y que realmente puedan disfrutar de, de el estar ahí, y que sea algo para ellos familiar también. Como Martín dijo, están en esos cuatro ejes, y es lo que se intenta hacer, ¿no? es buscar la, la forma de que, de que juntos la extensión pueda ir eh, funcionando y algo que se lleva en nuestro barrio, la, la, la, la casona, es algo que se va a hacer dentro de poco, junto con arquitectura que se viene pensando desde el principio de año, es poder hacer una Inter, interversión ahí en, en ese espacio donde nosotros vamos que al principio era hacer como una especie de plaza con diferentes juegos y bueno, y fue cambiando un poco y se va a hacer algo con un tipo de construcción que no sabemos bien qué es pero bueno eh, estamos, estamos todos ¿eh? sí, entonces es como que hay una ansiedad por más nuestra, ¿no? Capaz que los vecinos mismos que condicionaron todo ese espacio para que en algún momento se haga, ¿no? Como teníamos unos pastos realtos y ahora está todo bien de bien, ¿no? Y dan ganas de ir. Se hizo un banquito también. Entonces como, como ver cómo la extensión funciona no, no tanto en nosotros, sino en en lo que se puede hacer para ellos y cómo ellos mismos capaz que en un tiempo más dejemos de ir y el espacio capaz pueda seguir estando ahí y puedan seguir funcionando ellos sin la intervención nuestra, pero con ese conocimiento que le dejamos cuando fuimos. Tendríamos que, bueno. que bueno, cortito. Eh, nada, un poco relacionado a lo que decía Pepe, tener, o sea, ser consciente de la importancia de, de lo que es la extensión para la universidad, de no quedarnos con... Porque nosotros somos privilegiados de estar acá, de pertenecer a... O sea, de estar en un campo académico como, como el que estamos, de, de tener investigación, de ser parte de todo eso, pero también de volverle algo a la sociedad y en eso es lo, es lo que está la extensión. Básicamente, volcar lo que nosotros en lo que nosotros trabajamos, en lo, lo que estudiamos, en lo que nos estamos especializando, eh, como devolverlo y llevarlo más allá de, la, de, la, de lo que es la facultad, devolverlo a la sociedad y, y que lo aprovechen ellos también. Nada más. Eso. cosa, sí, cortita, porque hay que cerrar, ¿no? Faltan compañeros también, que no pudieron venir, compañeros estudiantes, que son este, Diego, que es un estudiante de, de Humanidades que se incorporó al proyecto, Agustín, que es de Medicina, que también se incorporó. Eh, ¿Quién más? Bueno, faltan Nacho, que le coincidió que empezó a trabajar en la plaza Nacho Acosta. Lucía, Lucía. Lucía Galuso, Tamara y Lucía, Lucía, Lucía Mosquera. Y Lucía Tormín. Bien. Y Migue, que nos regaló y, y Migue, Migue que, que, que, que estuvo presente también. Este, era la otra parte del equipo que estuvo trabajando en, en estos, en los diferentes barrios. ¿Son este, un gran equipo, que el año que viene continuamos, ¿no? firme. Como la generación nueva. Sí, sí, claro. No, por favor. Dale, dale. Bueno. No, que eh, se hizo mucho hincapié en lo que hacemos con los niños, ¿no? Pero en realidad, gracias a eso, eh, también se llega a los adultos del barrio. Que eso es importante, ¿no? Porque... Eh, se vio justamente, yo también tuve la oportunidad de estar los dos semestres y se vio co como la evolución y como el fruto del de trabajo de, del EFI, de, o sea, que, que los vecinos se han acercado y está ahí. Gracias a todo eso se hizo un pizarrón, lo que decía Pepe, la jornada esta de, de construcción con los palets que va a ser a futuro, pronto, pertenencia. Sí, sí. Bueno, nada, eso, pero me parece importante no solo hablar de los niños.